Tenemos el agrado, el gusto de saludar ahora a un escritor con quien vamos a hablar, con Marcelo Di Marco. ¿Qué tal? Marcelo acá, Cristian, Seba y Javi, te damos la bienvenida. ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la, la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué te enganchamos. Estabas en un taller, nos comentaste. Me comentaste sí, fuera de ahí. Estaba leyendo un cuento extraordinario de Luis Rezama, que es un, un alumno mío que, que tiene proyección internacional. Eh, y, y bueno, justamente le dije, no bien... Llega el, el llamado corto Y así, bueno, acá me tenés Excelente, bueno, te agradecemos por, por tu tiempo este Tenés un taller literario eh, Le comentamos al público, a los oyentes Hace 40 años ya, puede ser El taller de corte y corrección Sí, correcto el, En el año 79 Empecé a dar taller Y bueno, fueron cuatro décadas que, De un trabajo muy, pero muy intenso En formación de, de escritores el nombre se, se debe, digamos, al, al libro sí. que publiqué en el año 97, le dio nombre al taller. Sí. Es, el, es el taller de corte y corrección es un libro que salió en Sudamericana en el año 97 y, bueno, ya va por su quinta, sexta edición. Y este y salió una lista de bestsellers. Bueno, cuando se, se hizo bien conocido, ahí ya se me ocurrió que el, el taller mismo podía llamarse así. Excelente. Así que si son 40 años, este año son cuatro décadas, una, una larga y gozosa tarea. Excelente, ¿tú varias eh, tradiciones este libro puede ser? Sí, sí, sí, este, salió, primero salió en Sudamericana y después sí. en De Bolsillo, que es uno de los sellos de Random. Claro. A ese libro le siguió, uno me, me pidieron en Sudamericana, uno sobre poesía, hmm. eh, que se titula Hacer el verso, es un manual para a, a facilitar la, la escritura de poesía. Y después con mi esposa, Nomi, que escribimos a través de escribir y a través de corregir a pedido de Canela, que en ese momento estaba a cargo de la zona infantil juvenil de sudamericana. Una especie de taller de corte y corrección, pero en, en versión pediátrica, ¿no? O sea, para la gente menuda. Eh, te definiste una vez, leí en una entrevista, como un partero de libros ajenos. Contanos un poco cómo es ¿Cómo, esto. perdón? ¿Qué? No un, te copié. Un partero de libros ajenos un partido de libros partero no eso, que... un partero, ah un partero sí sí, sí. claro sí es eso eh, digamos el, el, el, el no hay digamos no hay universidad eh, ni siquiera por supuesto la de letras que son todas ágrafas eh, no hay ninguna facultad que propicie la escritura ni, ni en el colegio ni en ninguna parte esta tarea la, la hace precisamente el taller literario y yo lo que lo que procuro es darle una mano justamente ayudar a parir eh, esa literatura a la gente que se viene formando conmigo. Sí. De hecho, eh, en la editorial Barenhaus, que es la editorial que me está publicando ahora, se les ocurrió la idea de convocarme para eh, dirigir una colección, una colección con los mejores títulos que podamos sacar de acá del, del taller de corte y corrección. Sí. No es una coedición, figura el, el sello nuestro, el logo de, de nuestra escudería. Sí. Se dice atrás en la contratapa en todos los libros que, la, eh, digamos, estos libros son fruto del taller de corte y corrección, etc. Eh, y ya sacamos cuatro títulos que los presentamos ahora en esta última feria del libro. Se llama Biblioteca Elegida, eh, porque yo elijo justamente a los autores de, de, nuestra, de nuestro taller que, eh, digamos, que pueden perfectamente salir a la calle con una excelente edición, pareja. No creo que haya mejores tapas en el mercado hoy día que las cubiertas que hace que hace la gente de Bares. ¿no? Sí. Este, realmente es superlativa la calidad y la gente está sumamente contenta porque hoy día, después de 40 años, yo tengo la posibilidad. No solamente decirle, bueno, mira, cuando eh, guardé este cuento para cuando salga algún concurso y lo podés llegar a publicar. No, lo podemos publicar nosotros, y sí. por intermedio de esta casa editorial que viene pisando vez más fuerte, con mucha mucha solidez y mucha cabeza eh, comercial también, ¿no? Sí. Está, está bueno, muy interesante lo, lo que comentás, esa posibilidad que das a, a, a nuevos autores que, digamos, con editoriales eh, más grandes o incluso algunas independientes, como que es algo que es muy muy difícil de, de lograr eh, Che Marce, cómo contarnos un poco cómo, cómo funciona la cómo es la dinámica de, del taller mira yo tengo un método que es, es muy sencillo eh, que yo sepa lo, lo introduje yo en este ámbito hmm. que es el hecho de tener dos pantallas una una pantalla que mira hacia mí en donde yo trabajo y una pantalla boba eh, ...que hace lo mismo que hago yo, o sea, okay. se reproduce lo que estoy haciendo en, en, con los textos en pantalla... ...que mira hacia la gente que está concurriendo al taller, hacia okay. el grupo. ¿ves? Entonces, la, la gente trae un cuento nuevo, el que te comentaba el hoy, por ejemplo, es un ejemplo... De, ...de lo que estoy diciendo, uno lee el cuento, lo lee de pe a pa, eh, todo el mundo lo tiene frente a sí, gracias a, a estas dos pantallas... Eh, tengo previsto hacer una inversión de, de comprar una pantalla bien grande para para poner en colgada de la pared este, y que sea más cómoda la lectura entonces el cuento se lee de pe a pa y se determina si hay cuento o no hay cuento muchas veces pasa eso que eh, hay gente que trae un cuento y, y, no, y no, no sabe si realmente es un cuento o no eh, no sabe cómo terminarlo hay gente que me dice no, mira, este cuento empieza y termina ¿eh? así que vamos a analizarlo desde ese lugar eh, lo leemos y si realmente necesita alguna cuestión estructural para eh, mejorarlo se propone y después una vez que el cuento ya funciona como cuento empezamos a trabajar la parte de estilo directamente se va eh, capa sobre capa se va trabajando con la adjetivación con, con los verbos, con los tiempos con las conjugaciones eh, la puntuación es algo fundamental hoy día y procuramos digamos no eh, digamos que las cagadas mandárnoslas en, en el taller no afuera ¿eh? te pongo un ejemplo clarito el, el infobae ayer aparece un tal shurman no sé cómo se llamaba el chico que escribió eso hablaba de biondini y por supuesto hablaba mal del sí. candidato eh, a presidente y decía en un momento Decía, vía libre para un adulador de Hitler. Sí. A mí me, me sonó como una patada en la, en, en la aurícula. Digo, ¿cómo adulador? Si Hitler está recontra muerto. ¿eh? a no ser que lo hayan clonado, qué sí. sé yo. Y, y para ver si el problema no era, no era mío, agarré y me fijé en el diccionario, a ver qué, qué significaba adulador. Bueno, sí. ¿se puede adular a una persona muerta? No, es imposible. Y nosotros trabajamos precisamente con eso si esa persona hubiese venido al taller yo le decía, mira en todo caso un admirador de Hitler porque uno puede admirar a una persona ya fallecida hmm. no adulador el adulador es un chupamedia pero uno puede chuparle las medias a un muerto ¿está claro? sí, sí, sí bueno, sí o no, no, no, te, no te oigo sí, sí, sí, a menos que tengas recuerdo las medias de Hitler en este claro, caso que las tengas en la sí, muy un muy cajoncito guardadas es, es realmente notable pero este tipo de cosas, yo cuando era chico, que sí. ahora tengo 61 para 62, hmm. no, no se podía concebir un periodismo así. Hmm. No no pasaba no pasaba el filtro de un jefe de redacción este tipo de cosas. Sí, yo sí, me sí. pongo ca me cuenta caliente con esto, porque el pato lo paga la sociedad misma, ese es el problema. O sea, la, la suma de, de pequeñas de pequeños errores, pequeños grandes errores va convirtiendo al país en lo que tenemos hoy día, un... un vacío total de, de, de ideas. Sí. Entonces yo desde el taller procuro ponerme mi grano de arena para que esas cosas no pasen. ¿Ves? Sí, nosotros... Que hecho, somos... te digo una sí. cosa, una vez encontraron, el, este, habían descubierto, sabían que había un alumno mío en un concurso, había mandado con seudónimo. Sí. Pero, pero lo descubrieron. Sí. Lo descubrieron. ¿Y por qué, Marce, ¿Qué quieres? La presentación ya era tuya, ¿viste? directamente claro. o sea descubri descubriendo la gente que venía al taller porque no les dejó pasar una sí sí sí ese es el tema sí nosotros somos periodistas acá y, y cada tanto nos pasamos a veces cosas que observamos no sé en medios eh, gráficos y eso de no solo errores ortográficos sino de, de este tipo de, de de titulaciones o formas de, de escribir que tienen el, los periodistas que, que publican en grandes medios y decís, loco, ¿no es increíble que, que pasen esto? Que, que, le le, que, que le paguen por eso. Que le paguen por eso y que pasen filtros o filtros que ni existen ya en este, en este claro, caso. Claro, porque aparte la, la persona que está escribiendo así, es porque hay otro que está sin laburo. Esa persona sí. está ocupando el lugar de, de otro, que por ahí podría hacer perfectamente las cosas mejor. Hmm. Es un problema económico sí. también, ¿ves? Sí, Javi. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Javier, un gusto. Hola estás? Javier, ¿cómo te va? Esto está muy vinculado a que ahora los diarios ya sacaron el papel del corrector, el puesto de corrector, sí, y señora, es una realidad que el cuando uno escribe, uno a veces, a mí me pasa, yo no noto a veces mis errores y, y quiero que lo lea otro y me los ve, y viceversa, cuando yo leo a alguien de otro le corrijo cosas, claro. uno le cuesta a veces pasar por encima de sus propios errores, no los ve. este Eso tiene mucho que ver que ustedes apliquen ahí en el taller que vos das, porque la verdad es que al compartirlo con otros, lo, lo que uno escribe, van saltando cosas. No, no, seguro, seguro. Este es un, es un problema que, que tiene la cabeza del, del ser humano, que Freud le puso un nombre. Eh, se llama, según Freud, identidad de percepción. Hmm. Es decir, uno supone en el otro saberes que ese otro no tiene. Claro. Y, este, y, y por ahí estás estás hablando de cierto hecho y das por sobreentendido que el que te está escuchando que se está leyendo ya lo, lo, lo, lo conoce y bueno, si eso pasa con cosas que pueden estar perfectamente escritas bien escritas, imagínate con lo que puede no estar bien escrito la gente no relee lo que hace y ese tipo de cosas van produciendo el deterioro entre las relaciones me explico con un ejemplo muy concreto una, una amiga directiva de una empresa recibe un email de, de una subordinada a ella que le dice eh, mande la correspondencia a tal. <coughs> bueno, a, a esta chica le agarró un ataque y dice, ¿cómo mande? Pues yo no tengo que mandar nada. ¿Sabes lo que pasa? la La corresponsal de ella le había... Eh, no le había puesto la tilde a ah, mandé, sí. le estaba avisando que ella mandé mm. la correspondencia a tal a tal lado. Mm. No es, es que común. mande, se, al final, por un por una pequeña motita de tinta, se convirtió en un imperativo. Sí. El mm. subordinado decía, el mm. jefe, mande. Pero vos que a, aún con esa pavada, que después de aclarado ya está todo bien, pero mientras tanto... La, la alumna mía estaba que trinaba, ¿quién es esta para darme órdenes? ¿Me explico? Sí, a ver, a mí en mes del trabajo mismo, eh, por una coma no queda claro qué es lo que querés decir sí. a veces. Totalmente, totalmente. Sí. Sí. Y, y el problema está en la secundaria misma. ¿eh? Este, digamos, están muy preocupados los los les profesores no para, para involucrar a los chicos en el, en el lenguaje llamado inclusivo, que no necesitan un pepino. Ese es el tema. Ojo, con, con honrosas excepciones. Mi esposa es profesora de literatura y es una excelente profesora. Uh -huh. eh, y si le y si llegan a salir con el tema del les alumnes, lo saca corriendo, no tiene ningún problema. Uh -huh. Te estaba por Porque preguntar dijo, justamente tu opinión en, en usar ese, estos conceptos nuevos bueno me decís que me ibas a preguntar por mi opinión ahí te la digo <risa> Bien, es la misma que la de tu la respuesta. Excelente. es una es, es una es una barbarie institucionalizada contra la cual hay que luchar yo siempre dije ante el embate del, del imperialismo internacional del nuevo orden mundial yo siempre le digo a mi gente le decía a mi gente muchachos cuiden el lenguaje porque es lo único que nos queda hmm. ojo nuestra identidad pasa por la lengua, hoy día. No por la plata, porque estamos en hasta las pelotas. No por la religión, porque nadie pisa una iglesia. Y no por la patria, porque se hizo un proceso de desmalinización muy efectivo. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? El lenguaje. Bueno, ahora es lo único que nos quedaba, porque también eso nos quieren afanar. ¿No, ¿no crees que el, el lenguaje ha ido evolucionando a tal punto que... como que el lenguaje va encontrando a sus propios hablantes, en este caso... Sí, claro que sí, pero eso por una cuestión natural. Sí. Por ejemplo, antes la palabra socia no existía. ¿Eh? Pero yo no voy a decir jamás les socies. Y tampoco voy a, a, a imprimir de vuelta el Martín Fierro diciendo les hermanes sean unides. ¿Te acuta Es una locura. Eso no es una evolución, es una involución y encima forzada. Forzada. Vamos a terminar con Tarzán, ¿eh? ni Tarzan, ni <ríe> Jane viste y hablando, es hablando ¿Algo claro más? Había, había sido previsto por Orwell sí. en su novela en 1984. <ríe> con el Neospeak le quitaban a la gente la posibilidad de la abstracción por medio del lenguaje hmm. eh, yendo un poco al, al pasado, a tu pasado eh, te quería preguntar un poco eh, ¿cómo, cuál es el primer recuerdo que tenés de tu primer contacto con, con la literatura mi primer contacto con la literatura fue, fue realmente glorioso, porque estaba caminando yendo a lo de mi abuela en Flores. Sí. Hoy es un templo, por llamarlo de alguna manera, uno de esos balcones evangélicos. Era el cine continental, eh, en la Avenida del Trabajo y Carabó. Ahora se llama Eva Perón, la, la Avenida de Eva Perón, la Avenida del Trabajo. Hmm. Pero en Carabó y la Avenida del Trabajo, en Flores había un cine, como, como cuando esto era un país y había un cine en cada barrio. ¿eh? este en el silencio yo pasé y vi unos postos realmente escalofriantes afiches de películas a cuál más aterrador sí. uno de era por ejemplo el pozo y el péndulo y voy y le digo a mi papá ¿qué, qué es esto pues dice basado en un, una historia de Edgar Allan Poe ¿viste? y el papá me contó quién era Poe sí. y este y gracias a eso a, digo, bueno, a ver cómo serán estos cuentos Vamos a ver si los afiches son tan tan escalofriantes Vamos a ver cómo son los cuentos en que están basados Y ahí tuve el primer contacto con este genio Que no, no lo abandoné nunca hmm. eh, Ese fue la, mi primer orgasmo literario, digamos, oficial <risas> Marcelo, te hago una consulta ¿Es la época sí. en que los afiches se dibujaban? ¿Había un arte en el afiche y no era simplemente una foto? Y, y claro, sí, ojo, hoy, hoy día hay afiches formidables eh sí sí, sí. atenti no no digamos si yo soy enamorado del pasado eh, pienso con, con Giuseppe Verdi el gran el gran operista torneamos al antiguo, es hará un progreso eh volvamos al antiguo y será un progreso ir a la raíz de las cosas estabas para el primer bloque eh, pero, que pero hablábamos ojo, del pasado es mejor con bueno, los <risas> métodos de hoy día de, de plotting y de y de, y de Photoshop y etcétera, sí. se crean afichas realmente formidables, ojo. De aquella época en todo caso tendrían además el, el mérito de hacerse a mano, pero tecnológicamente eh, vos viste cómo es la historia, eh, los, los los rusos le habían dado a los árabes en la, en la guerra de los seis días, le habían da, da, dado de, de, de regalito a los árabes los mejores los mejores aviones casas que podían existir, ¿no? Sí. Bueno, vinieron los judíos, les rompieron el, el, el, la, la, la pista directamente, antes de que salían los aviones, los hacían pelota en tierra. ¿Y por qué? Y bueno, porque los aviones no sabían manejar, los flacos, esa es la razón. <risa> les habían regalado, yo le puedo regalar un orangután, la mejor computadora del mundo, ¿eh? sí. para que plotee una imagen o lo que sea, y el tipo no va a poder hacerlo. O sea que el, el medio es precisamente un fa facilitador del talento. Sí. Nosotros cuando yo empecé a escribir, y hoy les contaba a la gente mía en el taller, empecé a trabajar con una Remington de los años 30. Había que cortar y pegar, escribir todo a mano, después pasarlo, después agarrar este, una tijerita, introducir tal o cual cosa, lo que iba en cursiva iba subrayado para que el imprentero se diera cuenta de que eso había que... Sacarlo en itálicas, en bastardilla. Era realmente un esfuerzo. O sea, eh, Pero, ¿qué pasa? La computadora hoy día, en un santiamén, te permite ver, por ejemplo, cuáles son las palabras que estás repitiendo, qué ideas están, están rizando el rulo, qué está rizando el rizo. Entonces, uno trabaja con mucha más soltura hoy día. Eh, tecnológicamente, estamos viviendo un, un, una época es un paraíso esto tecnológico, el tema es cómo lo uso, el tema es cómo lo uso. Así que sí, yo ve que esa, esos afiches eran de una carnadura realmente impresionante y me llevaron precisamente a la literatura, ¿no? Ese fue mi, mi primer recuerdo. Y después pasó algo muy interesante, con mi primer libro de cuentos, El fantasma del Reich, sí. resulta que la, la novia de un amigo, en el buen sentido lo dijo, dice, me... me, me me hacen acordar estos cuentos a, a los cuentos de Roald Dahl. Este, bueno, Roald Dahl el gran autor de Matilda, este, mi tío Oswald, Jim, el Durano Gigante, sí. Charlie y la fábrica de chocolate, bueno, lo sí, conoce. Sí, sí. La cuestión es que yo digo, pero mira vos, este, este autor yo todavía no lo leí. Así que bueno, gracias por el piropo, pero todavía no fue leído. Hmm, bueno, exacto. resulta que agarro y me compro a, a Roald Dahl un libro titulado Relatos del Inesperado, Tales of Unexpected. Sí. Y empiezo a leerlo y cuando lo leo fue como encontrarme con viejos amigos que hacía décadas que no, que no, que no, no frecuentaba. ¿Por qué? Porque en la época en que uno leía sin, sin medida y sin este sin cálculo sí. y, sin, y uh -huh. sin recordar siquiera los nombres de los autores, sino los argumentos, que eso es lo que más importa, uh -huh. resulta que yo los había leído de chiquito, Mira. esos cuentos. Entonces, bueno, ahí, ahí tenés un otro orgasmo oficial, el segundo orgasmo oficial. Claro, quedó o sea, guardado en algún lado de tu, de tu inconsciente y eh, apareció en el momento de, de volcarlo cuando estabas haciendo tu, tu historia. Es, es que hay un viejo lugar común que dice, ojo, y no, no por los argumentos, porque los argumentos no se parecen en nada, pero sí, sí, sí. si el estilo, el ímpetu, ¿viste? La, la, la contundencia que uno quiere poner, esa fluidez que tienen los grandes narradores que uno trata sí. de seguir, ¿no? Eh, para aburrir ya está la realidad, ¿no? Claro. ¿Para qué hacer una literatura aburrida también cuando la sí. pobre gente paga paga tu libro? Y necesita tener algo realmente que, que lo satisfaga. Sí, sí, sí. Este, hay un lugar común que dice que uno siempre escribe el primer libro que leyó. Uno trata de reescribir el primer libro que leyó. En mi caso, se cumplió a pie juntillas. Eso. Excelente. Sí, ¿Qué tal, Marcelo? Te habla Sebastián. Hola Sebastián, ¿qué son? ¿Tres ustedes? Somos, Somos tres y un cuarto que está afuera. Un cuarto, ah bueno, que venga, que venga. Te está escuchando, Ajá. te está escuchando. Ah, en, bueno. Justamente, tal, ¿Cómo te todo va? bien, todo bien. Yo te escuché hace poquito en un podcast que hiciste con Nicolás Ortiz, si no recuerdo mal, sí, que sí. fue alumno tuyo, y claro. que estaban hablando de cuando vos tenés la hoja en blanco que estás escribiendo y no te sale nada y contabas, bueno, que él te contaba más que nada que se quedaba trabado mucho tiempo en, en su escritura y no le salía nada, y vos le dijiste que los personajes están a la vuelta de la esquina, y que estaba muy interesante eso, pero como que sentí que me faltaba un poquito más que me vuelvas a explicar qué es el personaje a la vuelta de la esquina para vos. mira el, el tema es así, yo lo que le decía a Nico en ese podcast, que ya le, le está llegando a los, a los 10K, eh, de visitas y con unos comentarios hermosos de la sí. gente Le decía que el, el tema de la página en blanco Se puede resolver de una manera muy sencilla Es agotadora, pero es sencilla paradójicamente sí. eh, anotas cinco preocupaciones ¿eh? Cinco sí. cosas que te estén preocupando en tu vida en este momento ¿eh? Eh, Llegaré a fin del mes este, me, me pondré de novio con esta chica que me gusta tanto Esas cosas, ¿no? cada uno sabe, cada uno tiene cinco preocupaciones, el que no tiene preocupaciones es porque no existe ¿no? así que todos tenemos, todos podemos eh, sentirnos eh, llamados a la creación bueno, perfecto, se anotan esas cinco preocupaciones se, se revisa esa lista ¿eh? y con una mano en el corazón y a ver ¿cuál, cuál de todas estas es la que más me preocupa sí. tengo más empatía con este ¿eh? de, de, de la piba de la chica este y bueno, y me pongo a escribir Acerca de eso, eh, le, cambio, le cambio el nombre a la piba para que no se enoje cuando se lea, digamos, eh, pongo una, un personaje en, en tercera persona o en primera, es decir, voy armando un, un universo de, eh, digamos, eh, descriptivo, eh, que, que apele a, a los sentidos okay. del lector, y voy introduciendo ahí el problema, clave sí. de esta pareja, ¿ves? o de esta pareja que, que por ahí no se va a formar nunca, no lo sabemos. ¿no? Sí. Así que de repente va a aparecer eh, en, esa, en esa especie de composición tema la pareja, va a aparecer algún otro personaje, eso seguro, seguro. Y, y de golpe ese personaje va a empezar a trabajar y ya esos dos ya se convierten en un tres. Ya tres son multitud. Bueno, empieza a aparecer toda la trama que viene a traer este personaje suelto. ¿ves? Y está a la, la vuelta de la esquina en el sentido en que también le pasó a eh, eh, Esteban Echeverría con el cuento El Matadero. Sí. Vos sabés que El, el Matadero, que se está considerado el primer cuento de la, de la literatura moderna argentina, El Matadero no iba a ser un cuento. El Matadero nació... Como, una, como un documental. Esteban Echeverría en, en su pensamiento decía, bueno, todo el horror para él, ¿no? De la, de la tiranía rosista y todo, iba iba a estar simbolizado en el matadero. Las tripas, la, la, la bosta, todo, todo, todo la sangre, todo eso iba a ser un símbolo bárbaro. Entonces empieza a escribir el, el matadero, el documental ese, digamos, ¿no? Como una nota es eh, simbólica, empieza a describirlo, empieza a narrarlo, y de repente, como de la nada, porque nadie se explica qué capso tiene que hacer ahí un, un cajetilla como el unitario, eh, que no tiene nada que ver con esta gente que está laburando en el matadero, aparece, con paracaídas aparece el unitario, el sí. enemigo de todos, ¿eh? el enemigo del pueblo. Sí. Y ahí el cuento y ahí es, ese insospechado documental se empieza a convertir en un cuento empieza a aparecer la ficción. Uh -huh. eh, Bradbury da también una una receta, entre comillas, semejante en su librazo Zen en el arte de escribir. Bradbury dice, bueno, eh, anoten una lista de sustantivos que salga de, de, de, automáticamente. ¿eh? Sí. El lápiz, el estuche, el pañuelo, eh, la pimienta, qué sé yo, lo que sea. Sí. Y después ver cuál tiene más empatía uno, con qué tema, y haga un escrito <coughs> tipo composición escolar sobre eso, sobre la servilleta dice Bradbury que a eso de la página, página y media alguien va a aparecer un personaje va a aparecer y eso esa composición se va a convertir en un cuento ¿ves? entonces ahí está un poco, por un lado las preocupaciones que tiene uno para que el cuento sea sincero que, no, que el cuento sea de uno eso, eso por empezar eh, la, la mayoría de mis cuentos son autobiográficos o parten de eh, situaciones autobiográficas ¿ves? Sí, sí. entonces bueno, a partir de ese momento el personaje aparece solo, esto te lo garantizo la persona que me está oyendo y escuchando y este, puede dar fe de lo que estoy diciendo porque el tipo que escribe lo sabe perfectamente empezás a escribir y no no sabes a dónde vas a llegar hay gente que no puede escribir sí. si no tiene todo, todo armado, todo estructurado no es mi caso Sí, sí, sí. Yo me, me siento ante la máquina para ver qué, qué, qué, qué van a hacer los personajes, ¿no? simplemente. Es bárbaro esto que decís porque muchas veces me ha pasado de escribir y no tener el tipo este apoyo o este mentor que me tire como... No digo una fórmula mágica a lo que estás diciendo, pero sí a grandes rasgos cuando lo vas explicando veo que no es tan difícil salir adelante cuando uno está escribiendo. Y sí, no, no no difícil es terminarlo eh, esa es el, la dificultad y esto me lleva a otra pregunta que sí. bueno, vos tenés 40 años de taller así que claramente tu taller está ratificado que es bueno y funciona pero, ¿eh, ¿quién fue el mentor tuyo que te, que te guió en este camino para llegar a donde estás vos parado ahora? mira, yo tuve tres grandes, eh, tres grandes maestros sí. uno es, el, el primero de todos es eh, Ricardo Celarayán sí. y Celarayán fue uno de los más grandes poetas de la historia de la literatura de Latinoamérica eh, él me enseñó todo lo que tiene que ver con el desparpajo en el lenguaje con lo que podía catalogarse como de vanguardia digamos, ¿no? Sí. Hay un libro capital de él que se titula La obsesión del espacio que, que bueno, Celarayán el cera, le decíamos, era en, la, en el ambiente literario una figura totalmente venerada un tipo irritable irritante este un buen amigo y, este, y un maestro que me fue guiando en las primeras en mis primeros libros después eh, Santiago Cuadrado Santiago Santiago Guadalof un, un, un, es un genio y, y me abrió caminos me señaló sobre todo los grandes problemas que tenía yo en mis primeros intentos de poesía. Sí. Y después en narrativa, ya un poco más grande, fue Vicente Batista. Siempre sí. les estoy reconocido a los tres. Eh, sobre todo a Vicente porque lo que yo estoy viendo ahora es narrativa. Si bien publiqué hace un par de años un par de libros de poesía, este lo que me estoy dedicando ahora de lleno es a la narrativa. Entonces yo lo, lo, a Vicente lo tengo como... como como lo que es mi sí. maestro que me enseñó a, a quitarme cosas sobrantes de encima, ¿no? sí. eh, sobre todo en la adjetivación, yo era muy proclive a la sobre adjetivación. Sí, sí. Y con Vicente pude aprender que una una palabra, por ahí dos dos tres palabras, bastan y sobran para marcar lo que a otro le puede llevar una, un párrafo entero. Bárbaro, esos son mis maestros. Bárbaro, bárbaro. Estamos hablando con el escritor eh, Marcelo Di Marco, eh, que recientemente en la última feria del libro presentaste tu, tu último libro, eh, 25 Noches de Insomnio 2. Contanos un poco de, de qué trata este nuevo libro. Sí, el, el 25 Noches de Insomnio 2 lo presenté recientemente en eh, la feria en Villa Mercedes. Sí. Eh, invitado eh, especial para dar un taller sí. y presentar justamente el libro el 25 años de insomnio 2 es el segundo tomo de los cuentos que estoy escribiendo desde el año 2016 hmm. eh, resulta que uh -huh. en el año 16 yo pensaba que ya no iba a escribir más cuentos porque pues estaba muy muy conforme escribiendo novelas sí. eh, victoria entre las sombras para mí significó un descubrimiento de un estilo completamente libre, fluido, y, y dije, bueno, nunca me voy a escribir cuentos. Y un día resulta que mi esposa, no, mi, y, y mi hija Florencia, el, el, digamos, todos vivimos de la literatura en casa. Sí. El, la, la contrata Quinta Fresca, que es una editora del grupo Clarín, la contrata para escribir una carpeta de actividades, y eh, dice, mira, necesitamos un cuento trabajarse trabajar sobre un cuento de fantasmas. Bueno. Sí. Fantasmas, digamos, para chicos de tal edad, etcétera Pero no me, me dice, mira, Marcelo, este no sé qué cuento de fantasmas poner. ¿Por qué le digo? el sí, cuento de fantasmas hay arroletes. Sí, pero no puedo poner fantasmas de, de niños muertos, fantasmas de, de, de familiares, fantasmas, qué sé yo, de, de gordos ponerle, ¿viste? Sí. A ver si te, te acusan de obesofobia. por ahí. Bueno, No puede ser un pito o sea, viviendo en una época tan democrática, bueno, está sometida a la tiranía democrática de no poder decir ¡Ah! ¿eh? Sí. Bueno, entonces yo me, me digamos, traté de consolarla de alguna manera, como, como puede consolar una esposa o una esposa afligida. Me fui calladito, me llevé la máquina a Living y, y, y en 40 minutos le digo: Tomás, acá tenés un cuento que puede llegar a andar bueno, eh, me gané tres lucas con esa, en esos 40 minutos porque sí, sí. Le, a, la, a la gente de pinta Reca le encantó sí. y este y yo recuperé algo que, que vale mucho más que esos tres mil pesos, en ese momento era bastante guita hace, hace unos años sí. este, gané la, el disfrute de volver a escribir historias, de volver sí. a escribir cuentos cortos, sí. así que no pude parar, a partir de ese momento empecé a escribir un cuento tras otro se los pasé a Omar Caballa de Valenhaus. Sí. Y este y me encantó el libro, como para agarrarlo y publicarlo y otra cosa. Y, de, y después, ahí ya no, no pude parar, y siguieron otras 25 años de insomnio, que es este este 2. Sí. Y ahora en diciembre, uh -huh. eso fue en diciembre del 18. Sí. Y ahora en diciembre del 19, eh, aparece... Va a aparecer, si Dios quiere, eh, 25 noches de insomnio, 3. En la bajada para el oyente es historias que te quitarán el sueño. ¿ves? excelente Son todos cuentos de misterio, terror, suspenso, sí. algunos con un toque de policial negro, muy atravesados por por el absurdo, por, por el humor negro. Sí. Eh, y bueno, la, la cuestión es que están teniendo buena salida y a nivel de crítica los lo ponen muy muy muy en alto y bueno recuperé eso, la, la sensación de estar de volver a un terreno que en una época me costaba mucho y hoy sí. no tanto, excelente yo por ejemplo hoy día lo que lo que antes me costaba sí. escribir en cuatro meses lo puedo escribir en cuatro horas y te digo una cosa no es de ningún modo una jactancia es la realidad, es la realidad estadística y, y digo que es humilde al mismo tiempo, porque llegar a eso me, me costó muchos años de trabajo. Sí, sí, sí. Te mentiría si te dijera uh -huh. que para mí, a, lo, a, los 30, a los 30 años, hace 30 años, era muy fácil escribir cuentos y qué sé yo. No, para nada, te lo puedo garantizar. Por eso resalto, destaco el hecho de que tres décadas, cuatro décadas de trabajo, sí. eh, llega un momento que uno está un poco más satisfecho y, y las cosas van saliendo un poco más rápido Y además está sin, sin prejuicios, sin, eh, sin inhibiciones. Eh, yo ya la carrera mía ya la tengo hecha, no, no, no tengo problema, no tengo que quedar bien con nadie aparte. Claro. Así que los cuentos son más incorrectos que, que no, no se puede concebir. De hecho, Pablo Di Marco, que no, no es familiar mío ni nada, es sí. un, un escritor muy conocido, narrador, al margen, de mi familia es un, un hermano eh, no biológico para mí, un hermano que se elige. Sí. Eh, Pablo Di Marco dice que es el libro más incorrecto del, del, del, del, del, del principio del siglo en Argentina. Hmm. este Y bueno, leanlo después y van a ver si es cierto o no. Excelente. La eh, verdad es me siento en un terreno muy, muy, muy libre en ese sentido. Excelente, Marce. Nos estamos quedando. Eh... Sin tiempo tenemos un par de cosas más en el programa Te agradecemos muchísimo por tu tiempo Podríamos estar charlando horas de, de literatura Un poco más también de, de, de terror que, que sabemos que te gusta también eh, Un montón de este género eh, Bueno, lo has acá a través de estos cuentos este La última pregunta de mi parte es eh, ¿Con qué personaje de ficción Te tomarías eh, un café? O, ¿O cuál sería, si no, tu, tu mesa de galanes Por ejemplo, de, de personaje de ficción Así como, como era la mesa de galanes del negro Juan Rosa, por ejemplo yo te digo, o sea, si me encontrase con algún personaje, decís alguno que, que se me ocurra. ¿Alguna, de ¿Alguna novela, de algún cuento, de alguno que te hayas encontrado leyendo? Que... No, seguro. Yo, a mí, yo te digo, Ignacio Reilly sería un personaje formidable para, para tomarse un café. Honestamente, con esos esos bigotes filtrantes y ese, y ese píloro que se le cierra y se le abre, pobrecito... <risa> es el, el, el entrañable personaje de una novela de John Kennedy Toole, sí. el protagonista, Ignacio Reilly. Es el, el gran personaje de Kennedy Toole decía, que es de una novela titulada La conjura de los necios. Ajá, sí, sí, sí. sí. Que sí. recomiendo vivamente, porque es una, una maravilla. Después me gustaría eh, encontrarme en con Merceau, aquel, aquel protagonista del extranjero, de Camus, del extranjero. Sí y preguntarle cómo hacía para no embolarse tanto, pobre, en su vida. ¿no? Este, y a Madame Bovary preguntarle, sentarme y preguntarle por qué fue tan estúpida de dejarse embaucar por toda la por todos los mambos y los ratones que tenía en la cabeza. Hmm. Pero si no hubiera sido así, no hubiéramos tenido una de las más grandes novelas de la historia de la literatura, ¿no? excelente Y otro que me gustaría sentarme, sí. que lo ayudaría a sentarse en la silla porque tiene una pata de palo, pobre, es el, es el Capitán Ajá. Ajá. Que podría dar una cátedra de, de no solo de caza de ballenas, sino de empecinamiento. Me encanta ese personaje lanzado a un solo objetivo sí. y no hay nada que lo comode, nadie que lo nada nada que lo aparte de ese fin que es vengarse de la ballena blanca. El Excelente. Hay un montón y Bueno, el hombre que ríe sería un personaje formidable sí. para sentarse el jurado de Notre Dame. Esas, esas cosas que uno dice, qué, qué, qué maravilla la novela. ...del siglo XIX... ...estamos padeciendo una época de novelitas... ...que parecen más papitas hervidas... ¿sí? Hmm. ...que novelas... Eh, ...digamos, literatura light... ...que no lleva a ninguna parte... Sí. ...y que siempre va a parar a la mesa de saldos... ...y resulta que estos genios del, del siglo XIX... ...nos proveyeron de un modo de vivir... ...porque en una sociedad tan corrupta... ...si vos te querés buscar el sentido de la fidelidad... Vas a, a, a tener que parar en Sandocán y Yañez. ¿Quién te va a dar la medida de la amistad que no sean esos dos? La amistad fiel. Macri te la va a dar, ¿eh? <risa> claramente. No, que no. Claramente no. Bueno, Marce, te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo, por tu buena onda para atendernos, y bueno, la seguiremos en otro momento. Quizás cuando publiques todo, sí, sí, eh, todo, Noches de Insomnio la, 3. Si, si lo tienen, son cuatro. Es eh, doy un saludo a cada uno. Dale. Un gran abrazo para todos. Hasta pronto. Abrazo, Chao, chao.